¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo un poco diferente esta vez He comprado dulces y chucherías japonesas Y bueno, me acompaña mi novia que se llama Marilo ¡Hola! Vamos a proceder a abrir esto Dejaré abajo en la descripción los links Por si queréis meteros en la página o simplemente comprar Las cosas que yo he comprado, ¿vale? Las he comprado yo, no hay ninguna caja sorpresa, todo lo que viene Sé perfectamente lo que es ¿eh? Y bueno, voy a probarlo con vosotros Estas deliciosas galletas, chuches, etcétera Que habéis visto ya en la miniatura del vídeo Bueno, mirar, va la caja prácticamente llena Y vamos a proceder a ir sacándolas una a una Y vamos probándolas y a ver qué tal nos parece Van dos bebidas, son de Pokémon Las voy a meter en el frigorífico y al final del vídeo las vamos a beber fresquitas Bueno, las vamos a probar Sí, sí no sé si me gusta eso Bebé, bebé. Vamos a comenzar a probar todas las cosas. Marilo saca algo al azar de la caja. Mochis. ¿Mochis? Sabor poniato. Los mochis. Bien, lo voy a abrir yo. No, no se abre. ¿Norma y corriente, no? ¿Ahí? No deja? Norma y corriente, dije. No. No, no. Es a no bueno. Es que va a romper a otra. Fácil. ¿Qué va a qué ¡Hostia! ¡Ah, qué bonito! Toma, toma. No, no, no, déjalo ahí. Dios, qué angustia de dolor. Suele como a patata Huele a rancio, güey No, a rancio huele. no, no rancio huele como, huele. Huele como patata Está blandito Está muy blandito Tú A A ver Es como, ¿Ah? es como masa ¿Qué es esto, tío? Una masilla Lo <ríe> tengo que probarlo, eh ¿Has traído agua? No, no hay agua <risa> <risa> está bueno esto es una angustia ¿sabiste? está comestible pero no me moría más de uno a gusto tiro entero para la boca, yo me he comido la no, mitad no. está blandito está muy rico Qué angustia, eh De verdad Qué asco Dios, es que era un, algo En la lectura muy rara A ver Vale, tú. Que son galletas de, de osito de chocolate Chocolate blanco Vale Yo creo que con esto nos podremos quitar el mal sabor De boca Te puede estar buena <risa> no. Y esto sí Toma no. no, toda la vez No, toda la vez no, toma ¿Por qué Esto no? está bueno Está bueno, ¿no? Huele de chocolate blanco Sí, pero No se nota no. Sabe cómo la es esta a ¿Vale? ver. Sí. Cuadra. Sí, sí, cuál es lo. Pero no. Me hubiera gustado y me hubieran sabido más a tu a gato. A mí me gusta mucho, ¿no? Tomás. ¿Le has enseñado la forma? No, claro, mira. mira Nina. Cuadra. Es nena Tiene un gato. ¡No! Oh. ok se enseña luz ¿Y lo que es? Okay, Son algas Con sabor picante Wasabi oh, qué Son picantes, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La, que, la cara que han puesto! ¡Ah! ¡Qué mala pinta! ¡No, pero los dos juntos! ¡Juntos! Toma, coge. No, no, yo no cojo una entera. Son muchas. Toma. Pruébala. No huele tan mal. No huele tan mal. ¡Pah! Está dolado. <risa> ¡Pah! <risa> Está bueno. ¡Pah! No me ha picado de flipa. <risa> ¡Qué asco! Madre mía, esto va por la basura. Tenemos oreo. Está. Sabor, menta. Chocolate, ¿no? Chocolate de la gallita. Sabor, menta. Vale, esto sí estará bueno. Esperemos. <risa> El oreo siempre está bueno. ¿eh? Huele bien, ¿eh? Sí, sí, buena menta. Esto sí está bueno. Parece que me estoy comiendo una, un tubo de pasta de dientes, pero está bueno. A ver, no está mal, pero a no mí como en el helado de menta. Como en el helado de menta, no. Me sí, si sabe helado de menta. Me... Yo me como varias y me canso. No. no. Para ti te gusta mucho, amigo. mí ¡Sí, ¡Siguiente cosa! Mm. <risa> uh, el galletas de cinchan. Mira, viene así. Y viene algo. Una pegatina o algo. Arrisa. ¿Una pegatina? Un tatu. No sé si es una pegatina o un p... tatu. Mira, es esto, creo. Eso. No. No. No, no. Va con una pegatina. Vale. Ahí está. Tensinosuke Te vestido de cada mes. Tú lo voy a pegar por aquí. Qué bonito. Esto es para ir a O algo así, ¿no? Te parecen como gusanitos Son blancos, tío Son como gusanitos Un sabor raro Vanilla o algo No sabe es mal Es que son blancos O sea, entiendo que puedan llegar a gustar ¿eh? A mí no me gusta mucho el sabor Pero no tienen mal sabor ¿No? ¿Verdad? no tiene mal sabor pero no me gusta no me gusta ni yo no, no me gracias. para ti mirad chicos por aquí tengo las grajeas de harry potter que si queréis que... bueno esto no me lo voy a tomar ahora pero si queréis que lo suba al canal con mi novia que dejéis una buena cifra de likes vale chicos y yo sabéis si os ha gustado este vídeo para hacer uno comiéndonos las grajeas tienen sabores algunos buenos, otros malos. Bueno, dejar un like y yo sabré que os ha gustado y así subiré otro vídeo aparte comiéndonos las granjeas. Para aquí tenemos una bolsita de color rosa que pone sabor. Sabor chicle, no sé exactamente lo que es. Parecen como petacetas. Y bueno, vamos a probarlo. Esto se abre por aquí. Esperamos que esté bueno. Seguro que sí. Huele muy bien, ¿eh? Huele a chicle. Sí, huele muy bien. Me encanta. Huele a chicle. Son como bolitas. ¿Eh? Son petacetas, tío. Hijo bolitas. ¿He saltado? Sí. Son petacetas, sabor chicle, vamos. ¿Eh? Es más, un chicle. ¿Dónde ¿No lo traes? El chicle. El otro de blanco los trozos rosas. Son chicle. Y los blancos son petacetas. Está muy bueno. No te lo tragues, ¿eh? Los chicle. blancos son chicle. has dicho a ¿Seguro? Que sí. Mi chicle es rosa. Mira, siguiente cosa. Ya queda menos. Uh, pokis. Mira, los pokis. Pokis, sabor fresa. Sabor fresa, palito. Mm. Uf, no me gusta mucho. Tiene, no, tiene un olor fuerte, ¿eh? Sí. No se haga fresa ¿Sabe como a yogur? Sí. Se haga yogur de esto. Un fresco falso, vamos. Se haga el y falso, ¿eh? A ver si. Sí. No está malo del todo, ¿eh? Cuando lleva varios... He cogido esto, que son unos caramelos picantes Que bueno, los voy a dejar para el final del vídeo porque queda otra cosa más y ya está strawberry Espero eh, que es te paga el Esa... plástico? Pruebalo va No va el Cuando te lo metes la boca, sí. Está bueno. A mí me ha gustado. Porque de que se haga plástico. Porque cuando me lo metes la boca, se haga plástico. Se fresa. Se haga plástico, se haga fresa. Cuando te lo metes la boca, se haga plástico, pero luego ya se haga fresa. Dios mío Ya lo último, estos red hot Son los caramelos Que pican A ver, lo que pueden llegar a picarnos Ahí está no nada. Venga Salga, mira Ah, sale una canela también, a ver Aparte de ser picante ¿Tú no te has metido en una boca? Yo no, yo estoy esperando a ver si te, si te pica a ti y ya me lo tomo yo, ¿no? Qué malo. No pica por lo que veo. Eh, ¿Pica o no? Mm -hmm. Me siento estafado. <ríe> no pican. Bueno, nos quedan todavía las bebidas. Tengo esta por aquí, que es una soda de Pokémon. Vale, va en un, base de, en un envase de cristal. Has tirado con lo que sabría. Si ¿Sí, no? Sí. No está malo, ¿eh? Es gaseoso, como una Fanta, una Coca-Cola Está bueno, a mí me gusta, ¿eh? No está malo, ¿eh? Está bueno Está bueno, ve más. El sabor gase es gaseosa, por así decirlo Es como una gaseosa con un poquito de sabor Es como si fuera la gaseosa Sí, una gaseosa, gaseosa? Con, un, con un poco de sabor. A mí me sabe igual. Sí, pero está muy está bueno. No, sí, no está malo. Vale, tengo aquí un refresco de Pokémon. Tenemos a Squirtle ahí. Es un refresco sabor pera, si no recuerdo mal. Vamos a ver este cómo está. Uf. ¿Es gaseoso? Sí, es gaseoso. Huele a pera. Huele a pera. Huele a pera. ¿Qué? Regular. Toma ¿Eso cómo? es regular? Regulín, regular A mí me gusta más lo, lo otro Esto me ha gustado más Esto está muy bueno Esto no está malo, esto es bueno Una vez de lo bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Dejar un buen like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.